Bienvenidos a los sorteos de Lotería Electrónica. Buenas tardes, Puerto Rico. Estamos de celebración porque nuestra compañera Chanira Blanco está de cumpleaños hoy. Chanira, de parte de todo el equipo de las Loterías de Puerto Rico y los compañeros aquí en WIPR, te deseamos que la pases. Como mereces, rodeada de amor y bendiciones de todos tus seres queridos. Muchas felicidades. Les saluda Ángel Torres, dándole la bienvenida a los sorteos de Lotería Electrónica para hoy lunes, primero de agosto, donde vamos a celebrar los sorteos de Pega 2, Pega 3 y Pega 4, que esta tarde serán certificados por la auditora Nelly Sánchez, de la firma de auditores Aquino de Córdoba, Alfaro Company, y supervisados por el personal de seguridad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 Demos comienzo a los sorteos de esta tarde. El primero es el Pega 2. Boleto en mano y mucha suerte si jugó Pega 2, Pega 3 o Pega 4. Vamos a ver, llega el primero para el Pega 2. Es el 9. El 9, el segundo, es el 6. El 6, el número ganador de Pega 2 es el 9-6. Repito, el número ganador, el 96. Veamos ahora los números del Pega 3. Busque su boleto si jugó pega 3... Para el sorteo de día, mucha suerte. Llega el primero. Para el Pega 3 comienza con el 2. El 2. El segundo. Es el 9. El 9. Y cerrando Pega 3. Es el 6. El 6. El número ganador de Pega 3 es el 296. Repito, el número ganador, el 296. Y, y cerramos esta tarde. ...con el sorteo del Pega 4. Última jugada para cerrar tarde de premios. Con lotería electrónica, anote el primero del Pega 4. Es el 2, el 2, el segundo. Es el 0, el 0, el tercero. Llegó, es el 3, el 3 y cerrando Pega 4. Es el 5. El 5, el número ganador en pega 4 es 2035. Repito, el número ganador el 2035. Muchas felicidades a todos los ganadores en los sorteos de esta tarde. Para más información visite nuestra página loteriasdepuertorrico.pr.gov. Nos vemos a las 9 de la noche con otro sorteo de pega 2. Pega 3, Pega 4, esta noche se juega Loto Cash y doble revancha. Que pasen todos una excelente tarde. Gracias por sintonizar los sorteos de la Lotería Electrónica de nuestra programación por WIPRTV San Juan WIPBTV Mayagüez y WSTETV San Juan 11 Mayagüez